Seguimos en Gran Canaria Accesible con más amigos, conociendo más iniciativas que promueven la accesibilidad, la formación, la cultura en Canarias. Eh, buenos días, caballeros. Buenos días. ¿Nos dicen sus nombres? Federico Fabelo, Domingo Cruz. Manuel Salcedo. Nos comentan un poco a qué se dedican, de qué entidad vienen. De, de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, del programa formativos especiales que, que incluye... Pericia y doctrina, estudios europeos y estudios canarios. Es para mayores de 55 años. Empezamos normalmente en octubre y terminamos en mayo. Y eh, entiendo que lleva una vida larga este programa. Larga, sí. De, de, empezamos en el año 99 y han pasado por esta asignatura, este, perdón, esta, vamos a decir diplomatura, unos 6.000 alumnos. 6.000 alumnos y... Mayores todos de 55 años. Entiendo. Sé que han creado una asociación. Bueno, cuando terminamos el, el, el primer diploma de, de, de pericia y doctrina, entonces no estaban aún los siguientes. Y nos quedamos pensando que qué íbamos a hacer, ya después de haberle cogido el gustillo a la universidad después de mayores. Y entonces se nos ocurrió crear una asociación que se llama Asociación Pericia y Doctrina, que este es su escudo. Que tengo, da la casualidad que me puse la, la camisa hoy Aquí con, no el, con el ¿verdad? Pericia y Doctrina. Peris, Peris. ¿Eh? Y entonces pues estamos, o sea, yo concretamente estoy, desde que dijo él, del año 99 hasta ahora, no me he marchado. Primero con, primero con Pericia, luego con el Estudio Canario, luego con los estudios europeos, con la Asociación. Eh, fui presidente de la Asociación en, en un principio, ...y mi compañero Manolo es secretario... ...siempre hemos estado juntos... ...y, y todavía seguimos... No, no, no, como directivo, ...no como directivo... Manolo, y esto es una iniciativa de... ...de intergeneracionalidad... ...es decir, inter, buscamos que en la universidad... ...también esté la gente... ...que no es un pipiolo, ¿no? Sí, eh, precisamente en una separata... ...del periódico de la provincia de hoy... ...hay una entrevista... ...a los tres rectores de la Universidad de Las Palmas... A, ...a Paco Rubio... ...a Manuel Lobo... ...y a José Regidor... ...y entre las declaraciones que hace... ...Manuel Lobo... ...es su enorme satisfacción... ...por haber podido crear el programa... ...de Peritia y Doctrina... ...para mayores de 55 años... ...matizo a los compañeros... ...efectivamente, peritia y doctrina es para mayores de 55 años... ...pero diplomas creados posteriormente... ...ya no tienen nada que ver con la edad... ...por ejemplo, estudios canarios... te pueden matricular a la edad que quieras, joven, joven... ...de hecho, en la primera promoción... ...aparte de los que nos matriculábamos... ...que ya, matriculamos, que ya habíamos terminado, hacía dos o tres años... ...la primera promoción o la segunda de peritia y doctrina se implantó el, el diploma de Estudios Canarios y de hecho se matriculó por lo menos la mitad de gente de la calle que no provenía de Perita y Doctrina. Entonces, en estos momentos se da la circunstancia que te puedes encontrar con gente que, ha, que pertenece a esta asociación de la que ahora contaré alguna cosa, de, con diferencias de edades importantes, te puedes encontrar con gente que está al límite de los 80 años o los ha superado. ...y otros que están bordeando los 60 o 60 y pico nada más... ...porque eh, efectivamente se pudieron matricular... ...en estudios canarios... ...no necesariamente tuvieron que pasar por Peritia, y doctrina... ...completaron con estudios europeos... ...y con cualquiera de los diplomas... ...se podían asociar... ...a la a asociación de Peritia y doctrina... ...que creamos eh, al final de la primera promoción... ...el motivo... ...de la creación de esta asociación... ...fue porque la universidad no permitió repetir el diploma... ...porque había demanda de, de, de puestos para la matrícula... ...y dice, es mejor que entre gente nueva... ...y a la vista de ello, los cursos activos del primer año... ...que eran el tercero, el segundo y el primero... ...nos pusimos manos a la obra para crear una asociación... Que felizmente tiene vida después de 14 o 15 años. Lo pasamos a los grandes, eh, organizamos nuestro seminario, contratamos a catedráticos, a profesores de la universidad o externos. Ahora, ahora esta semana próxima, estamos a punto de terminar el, el, el, el seminario que estamos haciendo, en donde menos teología, hemos estudiado de todo. Bueno, había algo, algún ribete de teología. ¿Y, ¿y cómo valoran para, para Canarias, en concreto para Gran Canaria, iniciativas como esta, como una feria de accesibilidad? ¿Qué, qué les merece? Ah, para mí es extraordinario. Yo, perdón, yo cuando me jubilé, porque coincidió mi jubilación con, la, con el comienzo de los, de los estudios, para mí vi, vi los cielos abiertos porque era continuar algo, el, el, el, el, el no paralizarse sobre todo el coco, que hay que darle, hay que darle continuo el, el, el continuo movimiento para que no se para que no se estanque. ¿no? Y la verdad yo pienso que, que, vamos, yo le aconsejo a todas las personas eh, ya que estén jubiladas que, que ingresen en, en, en, los, en los estudios estos, no les van a exigir en ninguno de los estudios, eh, ni bachiller ni nada, eh. y, y, lo, y lo pasarán, conocerán a nueva gente, conocerán, vamos, los conocimientos, los actualiza extraordinario. No hay exámenes, no hay exámenes, eh. no eh. y eh, ayuda a bastante gente mayor, sobre todo a señoras que se han quedado viudas, te lo digo porque en mi promoción pasó eso con una de las profesoras nuestras, don Isabel Luján, que era profesora de Psicología de la Madurez, y ayudó a levantar a dos o tres señoras que recientemente viudas, las ayudaba y tal. Y después, claro, después se forman lo clásico, las piñitas de compañeros, eh, para salir, para quedar, para no sé cuánto. De hecho, en mi promoción, todos los primeros jueves de cada mes se reúnen 25 o 30 personas a tomarse una merienda. Bueno, nos quedamos con una iniciativa que acerca el conocimiento a sí. todas las edades que amplía el acceso del conocimiento a personas mayores de 55, que amplía los campos de estudio y que para todos es una esperanza y, un, y una gozada contar con ustedes. Gracias.